¿Qué sucede? Eh, ¿usted sabe dónde puedo comprar una puerta de seguridad para mi casa? Estoy seguro que el señor Sayori... Sí, sí, de seguridad. Mujer, él puede vender. El señor Sayori... ¿Pero que estás seguro que es de seguridad? Eso no se lo puedo asegurar. Ah, entonces no es seguro. No es seguro.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 Ya lo sé, ya lo sé, que no para de reírte, que no para...